Y The underground route to the coordinates. Hola jugones ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en Resident Evil 5 Muy bien Vamos a ello, estoy jugando a todos los Resident Evil, el quinto lo jugué en su día con un amigo, eh, me lo pasé muy bien, creo que tuvo comentarios malos, ¿no? De que no era tan bueno, no sé qué, no sé cuánto, yo me lo pasé pipa, la verdad, recuerdo simplemente eso, que me lo pasé bien y de los juegos prácticamente que creo que no recuerdo nada, vi una imagen cuando me compré el juego en la que me recordó al tema de los mercenarios y a un nota de la motosierra con el saco de patata en la cabeza, pero bueno. Pulsa cualquier tecla eh, Creo que el volumen está muy alto Sí, está muy alto El problema, mira, me gusta que se pueda volver con el clic derecho Eso está muy bien El problema es que yo aquí no veo nada de ajustes de volumen, tío Resident Evil 5. Me encanta, tío El perfil de jugador con el que has iniciado sesión No contiene ningún dato guardado, lógico Voy a jugar creo que con teclado y ratón Tío, pero Tengo también el mando aquí al lado, así que A ver, puedes bloquear nuevo contenido Juega el, nue el nuevo capítulo perdido en el mar de pesadillas Juega usando a Barry A la reunión de mercenarios Y juega usando a Excela A la reunión de mercenarios Si estos son los dos protagonistas, no me sabía el nombre Creo que no ¿Misión? No, Misión es la de Walking Dead No sé por qué me suena más. Ah, A Sheila, ¿puede ser Sheila? La protagonista a ver, juego usando a Josh y Rebeca. Es que no sé quiénes son. Rebeca me suena bastante. Evasión eh, desesperada. Y luego Chris y Sheva. Vale, estos son los protagonistas. Juego usando a Chris, guerrero. A la reunión de mercenarios. Juego usando a Sheva, centro de hadas. Vale. ¿Qué más? Tenemos Chris Sheva. Eh, Chris Sheva. Negocios heavy metal. Negocios heavy metal. Ok. Vale, muchas cosas. Me mola el menú y el sonido mola también. Pero lo primero es bajar el volumen de la música bastante, diría yo. Y el volumen también. Vale, yo creo que una cosa así, ¿eh? eh volvemos. Y mucho mejor, ¿no? Vale, ajuste de teclado y ratón Venga, vamos a mirarlo ya de paso Sensibilidad creo que podrá estar bien Tipo de control predeterminado Invertir botones, ¿no? Avanzar con W, retroceder con S, A, D ¿Vale? W, S más Shift Correr, ¿vale? Giro rápido, Shift Shift más S, me gusta Me gusta, giro rápido 2 La C, pero muy interesante El, el giro rápido 1, ¿eh? mover cámara tal buscar compañeros con la Q y desenfundar con el, el, el clic derecho, vale, empuñar cuchillo espacio, blandir cuchillo T, uy uy uy atacar, blandir cuchillo atacar con el arma, bueno, preparada entiendo que con espacio más esto atacaremos con cuchillo también, ¿no? porque la T está muy lejos a ver si está la F, si la F está acción contextual acción de compañero con la V Uh -huh. Con la V y la C que tenemos en la C En la C tenemos el giro rápido ¿Podemos eliminar esta tecla o algo? Eh, desvincular, ¿cómo se hace esto? Así No eh, Vamos a, a restablecer, ¿vale? Mejor Luego por aquí, atacar con el arma tal, Suma, mira Estupendo M mapa, menú, E ¿eh? Vale, ranura de equipamiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tal eh, Arma siguiente da igual, gesto 1, atacar y enviar Gesto 1 y gesto tal A ver si luego lo pruebo Lo pruebo y la X provocación Bueno, vamos a dejarlo como está de momento Y creo que está todo bien, vale Los gráficos están al máximo Está, bueno, en 4K lo estoy jugando Pero realmente no se nota en 4K y vosotros lo estáis viendo en 1080. Me mola esto bastante. Y me gusta mucho el sonido, pero bueno. Vamos a ello, vamos a jugar. Vamos con todo. Gestión de objetos. Organizar y adquirir, vender o mejorar objetos. Esto cuando me lo pase, ¿no? Vamos a ello. Vamos a jugar en... Qué pena que siempre hay tres dificultades, ¿eh? Modo para quienes disfrutan con los retos sencillos. Veterano. Modo para quienes creen que la dificultad conduce al exceso. Eh, mm, a ver. Yo creo que deberían meter uno un intermedio. Me voy a quedar en normal. Pero bueno. Eh, selección de red. En línea. Ajustes cooperativos solo. Esto puedo ponerlo local. O yo qué sé. No tengo ni idea. Reacción a ataque. Tu compañero no reaccionará a tus ataques. Vale, prefiero que no, ¿vale? Prefiero que no Eso lo hará más fácil porque no le daré a mi compañero Pero también es verdad que es que mi compañero se puede meter en medio Esto lo, lo activaría yo si, si estuviera jugando con un amigo aquí al lado Para decirle yo, espabila, que me estás viendo No te pongas en medio, ¿sabes? Pero con la I es más complicado Ahí tenemos otra vez la presentación esta, tú Bueno, no es necesaria verla ¿no? Otra vez Chris Programmer Soji Z Vale, esto ya es otra cosa nueva Toru Arikawa Makoto Fukui Satoshi Takamatsu Bueno Aquí está Chris <risa> Uh -huh. A new era of bioterrorism uh -huh. descended upon vulnerable countries throughout the People in the destabilized areas soon feared another incident like raccoon City was inevitable. As fear spread, governments of the world turned to the global pharmaceutical consortium which formed the anti-terrorism unit BSAA. Los operativos del BSAA fueron sentados para infiltrar y neutralizar los hot spots bioterroristas restaurando seguridad y estabilidad a varias regiones alrededor del globo Uy, uy, ¿quién es esta? Bienvenido a África <risa> Mi nombre es Sheva Alomar Sheva Alomar Y Chris Reffield Es un honor Solo Chris, gracias Tuvo a otra compañera y se le murió, ¿no? Sí, Lo que pasa que eso, claro, es que el, el Claro, este es Redfield. ¿Qué dice? Tenemos un tatuaje ahí en el... hombro izquierdo Con el nombre, para que no se lo olvide, ¿no? Creo Qué mal rollo, tú Qué mal rollo... Qué mal rollo... Bueno, en el momento no me acordaba de nada, la verdad. ¡Ojo, eh! No se ve nada mal. Capítulo 1, punto de control civil. ¿Ese nota que tiene un hacha o me lo parecía a mí? Ahí hay cuervos. Bueno. Ah, That's claro. Vale, va... Eh, esto, esto lo tengo que cambiar sí o sí. Que es la sensibilidad del teclado, tío. Vamos a ponerlo en dos. Sí, yo creo que mejor. Carnicería. Vale, no tenemos armas todavía, ¿eh? Ok. Vale, cámara un poquito más atrás, menos mal Digo, como la cámara la tenga en las orejas Porque claro, estaba aquí y la cámara Madre mía, eh, toda la cabeza ¿Sabes? Como comiéndose La mitad de la pantalla Vale, de momento, mira, podemos correr también Con la T No sé qué se hace Con la X, la C La C en media vuelta, me gusta Me gusta, me gusta Porque es como muy Es como pausado, ¿no? No es muy acelerado a, a mí la peña esta con los ojos así me da un poco de miedo ¿Qué quieres que te diga? Mira la botella que bien se ve Hay unos cuantos cuervos Vamos Sheila Sheila era? Ya no me acuerdo de su nombre Era Sheila, ¿no? A ver, lo tenemos aquí en el hombro ¿Te estás quieta, chica? Bueno, da igual A ver, por ahí tenemos... Por ahí se puede ir Yo voy a... Joder la sensibilidad está un poco extraña, ¿eh? Y me marea. La cámara tan cercana o yo qué sé qué... Guau, guau, guau, me mareo mucho. Me mareo una brutalidad, ¿eh? De momento estoy revisando un poco la zona. A ver si encontramos hierba verde o cositas así. A ver, la carnicería está aquí. Bueno, si es que es esto. Hola. Creo que no, creo que no, ¿eh? ¿Qué le están pegando ahí a un saco, tío, ¿están locos esta gente o qué? Así hacían ejercicio aquí. Bueno, vamos. Raro uno esto, ¿eh? A ver, yo creo que por aquí no es, pero bueno, ya es por por mirarlo. Hola. Puede ser la carnicería más adelante, ¿no? Vale, ahí está, justo enfrente. Venga, chiquilla. Vamos para allá. Buah, qué mareo. No hay nadie ahora. De repente ahora no hay nadie Hombre, si tuviéramos así la cámara no estaría mal Punto de control, vale Podemos, ahora en serio ¿Puedo, ¿Puedo cambiar la cámara un poquito o algo? Ajustes de juego, guías, subtítulos Ajustes de sonido ya están tocados Y yo creo que están bien, ¿no? Ajustes de pantalla Está también bien, brillo Lo voy a dejar tal cual de momento Sistema y predeterminado, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale, estos son los gráficos Ok, pues nada Vamos a la carnicería Que es donde tenemos las armas O la arma Porque me... eso se podrá romper las cajas esas Tiene pinta, ¿eh? Ah, Chris Redfield ¿Dónde? Chris, Buscar compañero. Ah, mira, tenemos el mapa. Vale, aquí está, sí, muy bien. F, abrir. ¡Ey! ¿Qué pasa? Esta caja se puede... Pillar, ¿no? F. Bien, you're están aquí, ven Tú también, de esta manera Me hacer gobierno con gente de aquí un poco hacer lo que hacer y a casa Sí, realmente las comprobamos contigo. Vamos a verlo. T Típico maletín, eh. Bueno, ¿qué es esto tú? Recogemos. Eh, creo que nos podíamos cambiar de... A la chica y todo el rollo, ¿no? Si no me equivoco. Lo que no sé es cómo. Con tabulador, parece que no. Con espacio, parece que tampoco. Vale, y ahora... Coger todo lo que consideréis necesario, vale. Ya está, compañero. Ya lo, he, ya lo he pillado todo, ¿no? A no ser que tenga que coger algo más. Como veo ahí, pero yo no puedo pillarlo. Ah, con la E. ¿Cómo? Menú de objeto. Equipar. Como mola. Tenemos 10 balas cada uno, no? Claro que la IA las va a gastar todas. El equipo Alpha. What mm. do you know about Uroboros? Mostly mm. just rumors. Uroboros. Something about visions of a Doomsday project. Doomsday sounds about right, but apparently it is no rumor. Irving Venga, hasta luego, ¿eh? Y tanto, ¿no? Bueno Tendremos cuidado No sé quién tendrá más cuidado Si yo o nuestra amiga Sheva Que es que le llamo Sheila Porque soy gilipollas Pero bueno A ver, examinar Está repleta de bichos parece que esté... Podrida Mmm, ñam, ñam, ñam, me gusta Vale, tenemos... ¡Ajá! El cuchillito Vale Y bueno, esto se sigue moviendo un poco extraño Pero bueno Es un juego de 2009 F recoger Ah, y se lo podemos dar al compañero Lo que pasa es que el compañero no sé cómo podemos cambiarnos, tío Yo creo que podíamos cambiarnos de compañero F, leer documento Ojo, ¿moriendo? ¿Qué dice? No me asuste. Cuando la barra... Ah, vale, que es un tutorial completamente vacío. Tu estado cambiará a Si tu compañero quiere este estado, podrás reanimarle pulsando V cuando te encuentres cerca de él. No podrás reanimarte a ti mismo. Vale, siguiente. Eh, la partida terminará si tu compañero no logra reanimarte antes de que se agote el tiempo... ...o si ambos entráis en este estado al mismo tiempo... Muy bien, me gusta Tipos de control Vale, siguiente eh, Siguiente, no me rayes Vale, ¿qué más tenemos? Por aquí, antes de salir habría que pillar todo, ¿no? Así que vamos a ello Imagino que matar los, a los cuervos será importante ¿Esto se puede abrir? ¿No? Vale, aquí no se puede pillar nada Me, me mareo cada vez que miro para algún lado y no sé si ir para atrás, Shayla, amiga, compañera Recuerda, happens, <risa> Nunca nos separamos, ¿Qué? vale ¡Ojo! Moneditas Vale, habrá Bueno, bueno, bueno la sensibilidad, gente Bueno la sensibilidad, espérate, voy a probar el mando Porque es que, es que a lo mejor el mando Me viene, me viene mejor el mando, eh El mando creo que me va a venir mejor... Es como más estable... Es que tío... La sensibilidad de apuntar... Es una locura... Es una maldita locura tío... Es una locura... Es como muy... Es como muy rápida... Pero luego aquí... En tercera persona... Así sin apuntar... Es ahora mismo valenta, Claro... Pero en cuanto a punto... Con nada que muevas. El ratón se mueve muchísimo, tronco. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Y no hay sensibilidad para eso. Voy a poner esto en tres. Prioridad de menú de objeto. Cruz. No entiendo. No entiendo, pero bueno. Invertir ratón tipo de control tipo A. Vale, vale, vale, vale, vale. No, no tenemos aquí más nada. ¿eh? No tenemos aquí más nada. Vale, pues... Lo voy a, lo voy a jugar con... Comando Vale, así puedo correr, ok L1, vale, L1 es tal Ah, y esto es el mapa R1 Vale, perfecto Ya, ah, y aquí no puedo no puedo abrirlo Ok, o sea que único camino de momento What, chaval, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? A ver, he visto aquí algo Ah, examinar, esto es una escalera Ah, no <risa> Vale, empezamos ya. Aquí tenemos una cruz. Y por ahí es por donde hemos venido. Pero ya no se puede ir. Vale. Vamos a quitar el mapa. Mierda. Lo dicho, voy a... ¿Había un señor por ahí? No me da cuenta. Me he cargado que no era. Vale, tenemos el cuadrado para... Ah, no, el círculo. Roger. ¿Cómo.? ¿Cómo recargamos? Okay. Con el triángulo es el menú Vale, ¿cómo recargamos? El mapa para mirarlo de vez en cuando ¿Cómo se recarga? Ah, bueno, no tenemos balas, vale Recoger Vale, a ver qué tenemos por aquí Me tengo que hacer a los controles Y me va a costar un poquillo, ¿eh? Bueno, la carnicería en la carnicería, gente, examinamos Hay un animal muerto sobre la mesa ¿Será para algún tipo de ceremonia? Podría serlo, ¿no? Podemos hacer así No ¿Cómo, ¿Cómo se ataca? No sé cómo atacar, tú Ah, vale, así Joder, es que antes no me ha ido Me he rayado un poco Recogemos ¿Qué ha recogido la chica? Examinar una caja de madera muy bien situada, vale LBRT, empuñar, cuchillo LB más RT LB más R... Ah, bueno, más RT para atacar, vale eh, Recogemos, ¿no? Vale, parece que es por aquí el camino principal o quizás no Uy, tiene pinta, ¿eh? Recogemos Y esto se puede abrir, vale Antes de abrirlo, voy a mirar la otra parte Vale, si le doy dos veces, pega una patada de eso, eso me sonaba, gente y, Ah, y por aquí no hay nada Ok, no hay nada tampoco Por arriba Vale, o sea que camino de momento Único Vale Camino de momento único Está guay No tenemos más nada, estupendo ¿Cómo podemos cambiar De personaje? No sé, ah, bueno, tenemos Las crucetas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? no quiero crucetas para nada vale ojo eh Has oído eso? viene del edificio vale no veo nada lt más a más a correr y esto vale hacemos así más a mentira más a no, no existe Ah, no, vale, que la A también te permite correr. Ostras, pues más cómodo, ¿eh? ¿Qué hace? Me da la vuelta, tú. Me da la B y se ha da dado la vuelta. O sea, la B para darte la vuelta. Año 60. Bueno. Nos vamos a encontrar aquí el primer zombie seguramente. Estamos petadísimos, madre mía, vaya. Bíceps. ¿Qué, qué? Ah, que le está metiendo. ¿Cómo? A comer. Bueno, bueno, ese se ha ido Vale, me dejan con uno para matarlo al principio No Vale, y eso es el Uroboros Qué mal rollo, tú Se viene, ¿no? A ver, Día Perfecto Vale, tenemos también lo de Vale, muerto Joder, ma madre mía los controles Madre mía los controles, tú Puf Vale, pues de momento eh, No tengo Es que no tengo más balas ¿Cómo hablo yo con las chicas? Y este tío está muerto ¿No? Vale, lo bueno es que no puedo atacar a las chicas Menos mal que me lo he puesto así, tío Porque Hubiese sido un problema Vale, aquí vamos a tener Joder, aquí vamos a tener problemas Vale, ¿cómo? Tenemos el mapa, me gusta, tenemos opciones, tenemos tal, tal, tal Estoy probando diferentes botones, pero no me va ninguno, vale, estupendo Pues no me gusta que la chica tenga balas De hecho la chica dispara también ¿Qué, qué, qué, qué, qué haces, loca? No pilles tú la munición, hija de tu prima No, no puedo hablar oh, yo con okay. ella No puedo hablar yo con ella tú Vale, y aquí no hay ninguna salida Por la ventana ¿Qué dices? Bueno Vale, eh, teníamos el triángulo, ¿no? Vale, mira eh, Podemos hacer esto Es que me cago en Panini Mira, solicitar el arma No puedo, vale Solicitar esto Gracias Claro, y no puedo hacer que Sheba no sea tan agresiva ¿Sabes? No le voy a dar ni una cura, ¿sabes? Mi objetivo en todo caso sería que pille ella ¿Ahí hay algo? Justo ahí Bueno, no lo sé Vale, eh, mapa Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Pues venga, vamos a mirar esto Vale, no hay nada Perfecto, con el mapa Pues mucho mejor todo eh, A ver si me acostumbro a correr con la Bueno, bueno, bueno Tiene un hacha Bueno, bueno, esto es subir Vamos, corre, corre, corre, corre, corre A ver, giro rápido Funciona, funciona, funciona ¿Hay algo más por aquí? No, no, vale, ¿esto lo podemos cerrar? Bien Ah, estaba ahí al lado Adelante, quiere ¿Cómo pillamos esto? Un cuadrado, vale Aparta, aparta, aparta Esto lo pillamos Aparta, escoria Podemos derribar esta puerta entre los dos, ¿vale? Abrir. Buenísima. Me van a reventar, me van a reventar. Eh... Cheva, compañera. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Es esto lo que parece, pero ¿qué está pasando aquí? No, lo que yo quiero saber... Vale, vale, vale. Me quiero mover. Aquí más cosas. Es un hacha gigante, pero creo que no haya cortado nunca. Vale, pues estas hachas gigantes las tendrá seguramente un compa. No sé si han, habrán podido abrir, ¿eh? Vale, de momento hay que bajar por aquí y quiero ver si hay algo más. Por detrás no hay nada. Sheila, eres un estorbo, por favor, ¿eh? Bajar de un salto, va. Vale, eh, voy a. Perdón. Voy a seguir pidiéndote. Ah, nos pilla munición. ¿Qué has pillado entonces, amiga? Para mí que habías pillado algo. Pero bueno. Vale, estamos bajo tierra un poquito. Vale, ¿cómo, cómo? Joder, es que no me acuerdo de los controles Así con L1, ¿no? Vale Perdonad al principio que, claro No... No me entero yo mucho de los controles, ¿sabes? Al principio Venga, a correr eh, Sheila es un coñazo, tú Es que está siempre muy pegada, tío Que te quieres apartar un poco Dos metros de distancia Como si estuviéramos en el COVID Joder Joder Vale, pillamos esto rápido Rápido Que no quiero que estas cosas las pille Sheila ni de coña Vale, vamos a hacer una cosa Tenemos ya una hierba verde y una hierba roja Esto lo podemos combinar con la hierba verde, ¿no? Vale, tenemos también una granada de mano Ahora me entero ¿Nos han regalado una granada de mano por combinarlo? ¿O soy yo? Vale Guay, guay, guay Guardando, me gusta eso de guardando Vale Y vale Sheila, eres un maldito estorbo, eh Si empezamos así No nos vamos a llevar muy bien Madre mía, no se puede correr Y girar la cámara No Que no pillen munición Ah, no esto es mía Uy, perdón esto para mí Tenemos bastante munición, ¿eh? Uf, a ver qué tenemos aquí Van a empezar ya los tiritos Bueno, el señor del martillo Ese es el que me suena <risa> Bueno, nuestro colega. Buah, el... qué guapada Toco los ojos rojos Hay barriles explosivos Ha dicho textualmente A por los cotillas, Jesús. No podemos tolerar eh, Que nos vean Bueno, tienen que estar acojonados Yo no sé por qué no huyen ya Vale, lógicamente esto Empujar, mierda Podríamos haber ordenado al compañero Aparta, chiquilla Vale, ya lo voy a hacer yo Vale, ¿y ahora qué hago? Más munición Ok, que la vamos a necesitar Creo que aquí sería huir, ¿no, amiga? Vale, con la B ¿Qué ha pasado? No sé por qué, pero sabía que aquí iba a haber cosa. Tenemos una granada, ¿eh? Vámonos, muertísimos. Vale, vale, aguantamos, ¿eh? Mierda. Buen trabajo. Vale, creía que fallaba Tenemos cuatro balas ¿Cómo, ¿Cómo se recarga, tío? No sé cómo recargar, colega Buena ¿Cómo recargo, colega? Apartado su historia, gorgonita. Madre mía, cuánta peña aquí. No, no. Pues Que me equivoco. Joder. Joder. Tío, de verdad, eh, no podéis recargar. Golpe crítico, vamos. Ah, que está aquí el bordaco. No, no puedo. Me cago en la puta madre que parió. Ah, que me cura ella. Vale. Vale, vamos a curarnos. Es que no puedo. Bueno, he escapado, bien. Vale, necesito que ir para esto. Corre. Es que no sé recargar, bro. Ah, con la X. Joder, con la... Vámonos. Madre mía, la puntería. Hola, buenos días. Tenemos aquí una... Vamos a subir ya. Las alturas serán buenas, ¿no? Entiendo. Vale, tenemos ahí otro barril de esos. Vale, las alturas son buenas, pero a la vez... Y yo, ¿cómo empezamos, no? El juego ¿Cómo empezamos el juego, bro? No me gusta gastar tantas balas Vale, vale, recargamos Venga, venga, venga, venga. Vale, buena. El gordaco no está, ¿eh? El gordaco está ahí abajo y me los quiero cargar ya. Vale, recargamos. Yo entiendo que esto era para huir. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? vale buena vale buena buena, corre No, corre, corre, corre, corre, corre Vale, con RT, joder Muérete, muérete, amigo Vale, bajar de un salto, eso está guapísimo Vale, vamos a ir pillando vida y todo eso Vale, recargamos ¿Tenemos a alguien detrás? No Sheila, apártate, hija mía ¿Otra más? ¿Vale? ¿Cuántas balas tenemos? Es mi pregunta, ¿no? 18, joder, aquí no dejan de venir peña, ¿eh? Aparta, aparta, Sheila, aparta, aparta, aparta Me cago en ti, Sheila, colega Resistir De nada, amiga aparte de ahora Me imagino que debería ahorrar bastante Pero... Pero qué quieres que te diga Mira, ahí está el gordaco Vale Que ya hemos hecho ¿Otro más? Joder, qué complicado apuntar con la mierda esta, tío. No, no. Ayuda, Sheila. Se va de los cojones. Hostia, puta inútil. Bueno, hemos ganado, ¿eh? No, pero no nos vayamos de ahí, tú Que teníamos muchas cosas que hacer Poneos a cubierto, ¿vale? Y yo qué guapo, ¿no? Hemos empezado a tope Todo bestia, ¿sabes? Bueno, tenemos nueva entrada O salida Pero me gustaría ser yo mismo, tío Que no explora la zona Que me he tenido que dejar montar de objetos que me lo he pasado, no me jodas, tío una S, una S una S, una C, una A veces muerto cero, vale eh, aceptar bueno, primer capítulo completado, pero claro, me queda con pocas balas organizar, eh, chicas dame esto ya dar y dar, yo voy a jugar con uno solo eh comprar, ah, podemos comprar aquí, que fail, ¿no? Tenemos mil puntos, creo, si no me equivoco, y tenemos aquí una pistola un poquito mejor, ¿no? Eh, la M92F, que bueno, hará un poquito más de daño, ¿no? Pero ¿cuánto dinero tenemos? Es que no lo entiendo, tronco. Inventario, tesoros. ¿Cómo que inventario? Ah, que en el inventario tenemos... Comprar. Es que no entiendo. O sea, tenemos estas dos cosas como nuevo Pero no los quiero comprar No tiene suficiente dinero Ah, vale, el dinero está arriba, 1900, perfecto Velocidad de recarga, no sé qué, no sé cuánto Vale, eh, le doy a volver Y aquí, por ejemplo, en organizar Tenemos La M92F Lo que pasa que lo otro es Una recarga, ¿no? Inventario, esto es vender ¿Cómo? Podemos vender la 92F Vender. ¿Y cuánto costaría? 200. Ja, ja, No, de momento no. No la vendemos. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos aquí una granada de mano, granada incendiaria, que puede estar bien. No sé si serán muy útiles. Podemos venderlas también. ¿Cuánto cuestan? 200 y esta un poco menos, ¿no? O más. 250 más. O sea, esta es más potente. Ok, luego tenemos mucha vida. Que cuesta solo 100. Y podemos eh, combinar con esto. Pero no quiero combinarlo. No quiero combinarlo. Vale. A punto. Vale. Comprar entonces. Solo podemos comprar esto de aquí. Y de potencia tiene hasta casi la P. Pero claro. Esta arma no es una mejora. Porque esa arma ya la tengo yo aquí. Que es esta. m 92 F... Pero claro que no puedo ver el daño que hace Pero bueno, el caso que estamos a punto okay. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no Organizar, ojo Organizar, vamos a organizar y vamos a mover Esto No lo podemos No lo podemos guardar O retirar, retirar Ah, amigo. retirar Ah, pero es que ya tenemos armas Ah, que ya tenemos armas aquí Ya tenemos pistola y todo Vale, perfecto eh, esto, retirar También, boom Retirar, boom, retirar, boom Y voy a retirar otro también Me la juego, vale esto Esta arma tiene 10 de munición Se la voy a dar a Sheva a ah, mejorar ¿Y esta puedo mejorarla? Mejorarla Vale, tío 2000 de dinero El mejorarla, ¿qué dices? Aumenta la potencia De fuego de tus armas Capacidad por 10, vale, 1,7 pasa a 1 Pasa a 107, eh, a 170 de potencia Y luego crítico 3 Vale, eh, lo de crítico 3 no lo entiendo Perdonad es que aquí me lleve más tiempo, pero es que quiero investigar eh, Aceptar, aquí está, crítico 3 también Y potencia hasta la P, pero no llega más Y si yo hago esto Vale, superaría un poquito la P. Se quedaría en medio, ¿no? Es muy poco lo que mejora realmente. Yo creo que la mejora no merece la pena. Y además no tenemos dinero. Eso sí, eh, munición de pistola vamos vamos raro. Pero bueno, estamos a punto ahora, sí que sí. Vamos a ello. Vamos a por el segundo capítulo. Vale, se ha guardado aquí de puta madre. Vale, lo que no sé... Bueno, podíamos haber hecho muchísimas cosas. Tío, qué guapo. Me he quedado final arriba. Aguantando y tal. Pero bueno. Está bien. Vamos a investigar, a lootear todo esto, ¿vale? O sea... Esto no sé si explota. Me da un poco de miedo. No creo que explote y tal. Pero bueno. Vale, por ahí subimos. Vamos a terminar de subir. Porque había algo más. Así que venga, vamos a ello. Vale, tenemos... Las flechitas para algo No, no sirven para nada Muy bien eh, Lo dicho, teníamos aquí una escalera Tengo ganas de, de conseguir una escopeta No sé si se puede conseguir Imagino que sí Y aquí que tenemos Una bajada por aquí No Ostras, pues LOL ¿Dónde está? Ah, que no la he visto, tú Vale, me tengo que fijar mejor Pues acabamos de pillar dos Granadas súper útiles, la verdad y aquí no hay nada ¿Podemos bajar de un salto? Sí Me gusta eso No sé cómo estamos de vida, por cierto Estamos mal Vale Eso es importante La vida no se nos recupera La vida no se nos recupera Tenemos botes de gasolinas por ahí Que entiendo que esto Se podría haber Se le podría haber disparado, ¿no? Por aquí podemos saltar fácil y tal Me gusta el movimiento Y por aquí esto lo podemos abrir, ¿no? Perfecto, muy bien Por aquí vinieron también, pero por aquí no hay nada Porque es de donde venimos Perfecto, pues todo esto visto Vamos a ver ahora esta parte Esto también visto, esto también Perfecto Y perfecto, yo perdonad que me tome mi tiempo Pero es que prefiero eso Tomarme mi tiempo y tal tú. Vale, por ahí no tenemos nada Que yo sepa, hay otra habitación Y en el autobús habrá algo, ¿no? O no eh, no veo nada por ahí Y no veo nada por aquí, estupendo Totalmente calcinado, ¿no? Vale, ¿por aquí habrá algo? ¿Por esta parte? Tampoco Vale, no sé si tendremos La típica de, de pillar joyas Y esas cosas A ver esto Vale, esa caja que parecía como De munición o algo, no hay nada ¿Y aquí habrá algo? Tampoco Me, ha, me cago en todo, tres cajones Que he abierto para nada Tres cajones, que he abierto para nada Vale Ventanica Y vámonos Vale, a ver qué tenemos por aquí Por aquí nada Creo que esta era la zona de donde tenías batalla Si tenías que resistir o algo Me suena bastante este sitio Pero muy guapo, ¿eh? Muy guapo, una calaverita Tenemos una bajada por aquí Vale, además de hecho no creo que pueda hacer otra cosa Así que bajamos No había nada arriba, eso creo Y por aquí de momento Tenemos la misma subida y ya estaría Vale, me gusta Me gusta, podemos bajar por aquí Lo bueno es que se tiene que bajar siempre de un salto no te, O sea, no te caes accidentalmente Con lo cual en ese sentido está bien Esto ya lo hemos mirado Eso también, con lo cual... Poco queda, ¿no? Quería que iba a haber más cosas, la verdad Por aquí arriba no hemos ido Pero personalmente Quería que iba a haber más cositas No sé A ver, por aquí, por los tejados No tenemos nada Tampoco No tenemos nada, a lo mejor me estoy dejando Cosas porque no las veo en el suelo Y no voy hacia ellas Pero vamos, de momento Estoy intentando más fijarme Visualmente que ir a todos los sitios y repasar las zonas Completamente Vale, y por aquí tampoco tenemos nada Ok La chica ya se nos ha ido ¿eh? ¿El pescado este servirá para algo? No Digo, a lo mejor no sirve para comer O... y tal Bueno, podemos continuar Podemos continuar Vale, por aquí no hay nada y por aquí Me voy acostumbrando ya un poquito a los controles Eso está guay tengo que acostumbrarme a disparar Por aquí se puede bajar Vamos a saltar al exterior Porque no nos hacemos daño Perfecto Y por ahí no se puede ir, ¿no? Vale, no se puede ir Agachado ni nada, no nos podemos agachar Vamos a pillar Bueno, vemos un barril Que no voy a gastar munición, la verdad Y vamos a subir, o sea, hemos bajado para nada Hemos bajado a nada, lo cual es curioso Y por aquí arriba no hay nada para Para bajar, ok ¿Esta chica cómo ha llegado aquí? ¿Alguien me lo explica? Bueno, tendremos que rodear por aquí, ¿no? Vale, me gusta Vamos a recargar ya de paso Y tenemos así 10 Y como digo, a la chica esta no le voy a dar balas ni nada Que se jorobe Que lleva además y está perfecta De salud El que ha recibido he sido yo Bajamos y pillamos la munición O lo que haya ahí Vale, ¿cómo se bajaba, tío? O sea, ¿cómo se...? Así no, así no Así tampoco ¿Cómo era, tío? Con cuadrado no es Con la B tampoco Con la I tampoco Ah, con... Vale, con esto para atrás Vale, es verdad Venga Pillamos las cositas Oro grande 400 Ni tan mal, ¿no? No voy a mejorar las pistolas A ver, la pistola sería buena Mejorarla, entre comillas Porque eh, Porque eh, Al final tienes mucha munición Y disparas mucho, ¿no? Así que si te cargas a los enemigos En vez de 4 disparos, de 2 disparo O de 3 Igual merece la pena Vale, por aquí tendremos algo... No, no... La chica esta va muy pegada a mí, eh... Va muy pegada a mí, menos, menos cuando hay problemas... Vale... Tenemos un poquito de munición que nos da el juego... Perfecto... No, no, no, no pilles tú la munición... Está para mí... Y un poquito más de dinero... 100... Vale, por lo general me dan 100, ¿no? Esto no se puede abrir... Ok... Y por aquí no tenemos más nada Estupendo Escalera rota Tendremos que hacer que el compañero O compañera suba Si esto es así Nos vamos a cambiar de compañero Vale eh, Ayuda un salto Vale, primero vamos a mirar esto hmm. Mal asunto, ¿no? Mal asunto Creo que debería darle dinero a Sheila Vale, golpe directo Joder Y tan directo, ¿no? Vale, tenemos barril explosivo Y por aquí tenemos otro señor Vale, perfecto ¿Quién chilla? Vale, vente para acá, vente para acá, compañera Vale, no sirve para nada Ah, pisotón Mierda ¿Vale? No vendrá nadie por detrás, ¿no? Que es que eso es lo que no veo, sí ¿Pisotón? Pisotón Vámonos, me gusta esto, ¿eh? Lo que no sé es si las cosas esas Hacen daño o no Pero bueno Vale, ya vemos que las gasolinas estas No interactúan para nada Quería que sí, pero no Quería que sí, pero no Vale, ¿qué tenemos aquí? Munición, vámonos Munición importante, sí, señor. Eh, buenos días. Vale, fácil el juego, ¿no? Ah, me lo he cargado del tirón. Genial. Vaya... Que no te lleves tú la munición, chica. Bueno, ya se la ha llevado y pasa lo que pasa. Pero bueno. Vale, por aquí como vamos el mapa... Vale, aquí a la derecha hay una zona. Que no se puede... A la que no se puede acceder. Perfecto. Vale, perdona, es que algunas veces dudo con el cuchillo, tío, y me equivoco Vale, quería que esto explotaba, pero ya veo que no O sea, imagino que no Vale, vamos a ir ahora por aquí A ver qué pasa Vale, y, y va ella Va ella Uh, una llave Será importante, ¿no? No podemos entrar desde aquí ¿Cómo? Ah, vale Que era para verlo era para verlo. Bueno, de momento, eh, jugando muy seguro, muy, muy... Coño, qué puto susto. No da nada, ¿ok? Vale, tenemos aquí una parte de escalera. Vale, mapa. Por ahí se puede ir bastante, así que vamos a ir por aquí, que parece que no hay más camino. Escucho sonidos raros, ¿eh? Me da esto mal rollo Venga, vamos a romper esto Pillamos más Más 100 Poco a poco se va consiguiendo mucho, ¿no? Y esto podemos ir por aquí también, ¿no? Así que venga Compañera Vamos a ver qué hay aquí Aquí sí se puede hacer Ah, que la compañera va sola Y si no tiene... Bueno, pilla la llave, por supuesto Llave del edificio verde Has encontrado una llave bueno. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Joder. Buenísima. Venga, hasta luego. Qué buena, compañera. Esa patada ha sido buenísima. No te pille esto la munición. Pero bueno, te la ha ganado. Te la ha te la ha Venga, va. Vámonos. Vale, lo bueno. Tenemos ya la llave que necesitaremos para abrir esto, ¿no? Entiendo. ¿O no? Esto no era todavía. Vale. Pasamos por aquí. No tenemos enemigo. Y de momento. ...pillamos más dinerito. No sé cuánto he pillado... ...y esto no se puede abrir. Vale. Me gusta. Me está gustando la experiencia. Va. ¿Qué dice? ¿Qué dice, loco? Está vivo todavía, ¿eh? Así que cuidado. Nos puede atacar por detrás. Tengo mi duda... Tengo mi duda si... ...el nota caerá... ...y le podremos pisar o algo. No, cae, cae de pie... Venga, pa' tu casa, amigo Pa' tu casa Vale, momento, enemigo muy simples, Me de dinero Estupendo ¿Y qué tenemos por aquí? Por aquí nada y por aquí nada Buenísima No ha bastado, no ha bastado Ahora sí, ¿no? Pisotón otra vez, y muerto. Pues todavía no. Vale, sí, sí, muerto. Como no explota la cabeza, pues dudaba un poco, ¿no? La física de las cajas y demás. Por ahí que tenemos una chica ahí, levantando la mano. ¡Ay! Me cago en tu prima, gastar balas por gastar balas. Pero bueno, vamos bien, ¿eh? La verdad. Yo confío en que vamos bien buena Pillando el dinerito Y, ojo Granada incendiaria ¿Qué iba a decir, incendiaria O algo así, Qué cosa más rara Está cerrada desde dentro De este dentro, vale, la llave Pensaba que la llave nos iba a servir Pero ya veo que no, vale, a lo mejor Podemos dejarnos caer por aquí Sería lo lógico, está cerrada Desde dentro, me cago en El vecino O sea, pero bueno, esto qué es Vale, y en esta llave... O sea, y esta puerta a lo mejor tendremos la llave o no. Vamos a ir avanzando un poquito más. Vale, esa puerta será la importante, entiendo. Más dinerito, 100 solo. Y creo que sí, creo que será la, la llave importante. Vale, gracias. ¡Ojo! Cartuchos de escopeta, tú. Cartuchitos de escopeta. Me van a dar la escopeta, la escopeta ya. Que la escopeta peta, tú. Que la escopeta peta. 500 de dinero. Esto lo abrimos ya. ¿Vale? Me van a dar la escopeta, tú. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Un spray? ¿Vale? Madre mía, qué, qué largo, ¿no? El spray. Tenemos aquí cartelitos y tal. Ok. ¿Y por aquí qué más...? ¿Qué cojones? Despedido, amigo. Y tú también. Tú deberías morir, ¿no? Todavía no. Ahora sí, creo yo. ¿Han muerto? Creo que sí, ¿no? Porque si levantan así los brazos, que han muerto. Vale, cinco balas. Estupendo. La llave esta tiene que ser importante, tío. Tiene que ser importante. Por aquí nada y por aquí algo Bien, hay que investigar todo, amigos Hay que investigar todo a tope Que luego la munición la necesitamos Aquí, como digo, no hay nada Estupendo, eso es importante para saber Que no se puede interactuar con eso Tenemos esta puerta que estaba cerrada Ahora ya está abierta Y esto nos permite, pues, marear la perdiz Si se necesitara O sea, escaparnos por esa zona Y todo el rollo Y ojo, escopeta ¿Qué es esto? reloj antiguo vale, esto es para vender entiendo, vamos a ver, eh, tío, que no haya pause mientras veo las cosas me molesta, vale, el reloj antiguo no lo puedo ver, estupendo y por aquí ya, pues, no hay nada, ¿no? no hay nada, ¿no? venga eh, el tío ha muerto, vale, perfecto vale, no tenemos escopeta todavía, no la he encontrado pues bueno, espero vale, ¿y la llave para qué era? ¿Esta quién es? Va a ser que no Dios mío, qué mal rollo Punto de control, me gusta eso Pero lo que no me gusta es <tose> El tema de la llave Esto no se puede hacer Por nada Tenemos una llave, ¿verdad? Ah, la hemos pillado Pero es una llave como... En otro inventario invisible Que no ocupa espacio ni nada Vale, aquí es donde estaba el colega ¿Qué más tenemos? Tenemos una puerta por ahí Tenemos, ¿qué más? Vale, zonas, muy bien, voy a quitar El aire que me enfrío Vale, imagino que tendremos que ir a, a por la chiquilla, ¿no? Has utilizado la llave de edificio viejo Vale, perfecto, me gusta Me gusta, hola oh, chaval, la escopeta aquí la... Eh, eh, la pillo yo, amiga La pillo yo tenemos escopeta, vale ¿Cómo podemos cambiar? Vale, y si cambiamos... No, no puedo cambiar Tío, ¿cómo cambia la escopeta, bro? ¿Cómo cambia la escopeta? La escopeta que peta Equipar Claro, pero... Ahora sí ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero no tenemos No tenemos un ca oh, Ostras, qué putada, no tenemos un cambio A ver, en la derecha siempre Es cura, en la izquierda es granada Y en la de abajo es granada de fuego Vale, eso es importante Lo que también estoy entendiendo es Que si yo hago así Escopeta equipar Primero vamos a ver. Vale, son seis, son seis cartuchos, creo, y tengo cinco en total. Si le doy para arriba se cambia la pistola. Eso está guay. Lo que no está guay es que no pueda cambiar yo, mira las fotos. Lo que no está guay es que no pueda cambiar yo a la. A la escopeta rápidamente. Que me gustaría bastante. Vale, vamos a irnos por aquí de momento a ver qué tenemos. Vamos a rebuscar por todos los sitios. Vale, de momento nada hay. Y por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una subidita. ¿Se puede subir por aquí? Ah, no, se baja. Vale, pues bajamos. Venga, continuamos. Me está molando, ¿eh? El juego bastante. También se puede subir por aquí, que no entiendo para qué. No tenemos absolutamente nada. Y bajar de un salto, ¿vale? O sea, no se puede subir a la a la otra zona me gusta, vale por aquí es por donde hemos venido tenemos escalera por ahí arriba y tenemos y ya está y tenemos la zona ah, no, creía que había una puerta por aquí pero no y por aquí ¿Qué tenemos regalito más dinerito, 100 ok pues no sé cómo llegaremos a la zona bueno, esta es la casa ¿no? que me confundí con la de la derecha What's wrong? Be careful. They may still be here. Por favor, no me digas que tengo que llevar a otro también Ojo Ojo, tío Ale, Ahí está la cobra La cobra siempre funciona, gente Madre mía, el lametón me cago en tu prima. Ayuda. Ayuda, puta inútil. A buenas horas. Desgraciada. Venga, pa' tu casa. Joder, es que la chica está. Corre, corre, corre, corre. Aparta, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta. A tu casa. No, no, no, Vale, eh, creo que es el momento de usar la escopeta. Pa' tu puta casa, amigo. Me voy para atrás, me voy para atrás. Vale, voy a volver a usar la escopeta. Pa' tu casa ya, amiga. Pa' tu casa ya, compañera. Pa' tu casa ya. Y tú también, amigo. Vale, muerto. Me estoy muertísimo. Bueno, no sé cómo no he muerto. No sé cómo no he muerto A tu casa ya, cojones A dormir, se ha dicho Madre mía, lo que aguanta la cosa esta No sé si es que no he disparado bien ¿Qué es esto? ¿Un medallón? ¿Vale? A lo mejor es para combinar Estoy jodido, ¿no? Lo siguiente a ver si encuentro una hierba roja, tío, que sería lo suyo. Vale, esta puerta... Bajamos por... Buenos días. Están siendo atacados por enemigos. De puta madre. Eh, Andando, sí. Andando hacia dónde. Adiós, adiós, adiós. Ataca, che eh, Cheva Venga Vale, corre, corre, corre, corre, corre, corre corre. hizo? Todo muerto Vale, otro muerto Joder, me has asustado, amiga Por aquí detrás no vendrá nadie Creo que no, creo que no viene nadie Te cargamos Menos mal, tú. Menos mal. La otra con el cuchillo, claro. Normal. Si no, no le damos bala a la pobre. No le damos bala. Pues normal. Nos quedamos quietos al recargar. <ríe> Eso es una putada. Vale, música de tensión fuera. Significa que no hemos cargado todos, ¿no? Uf, qué guapo está el juego, tío. De momento me está gustando bastante. Vale, eh, problema... Sigo sin tener eh, nada de... Nada de nada, ¿eh? Vale, había una puerta aquí. O sea, imagino que es por la roja. ¿Vale? Eso está bien, lo de los colores. A ver, Sheila. Me cago en Cheva, tío. Yo le llamo Sheila, pero porque tengo confianza con ella, ¿vale? Vale, los dos notas que están aquí se han ido. O me los he cargado más bien. Entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno, bueno. Corre. Corre. Pilla una granada. Ven pa' acá. Cheva está pillando, ¿no? Me cago, en, me cago en Cheva. Buenísima la granada, ¿eh? Por cierto. Joder, qué susto, colega No tengo balas, ¿eh? No tengo balas Estoy apurado de balas, tú Entre los dos, amiga, no, ¿no? Vale, está cerrado por detrás Lo que no sé es por qué no me nos pone eso que está cerrado por detrás Iba a pillar la escopeta, tío. Pero es que si tuviéramos un... Vale, esa puerta parece importante. Vale, ¿podríamos cargárnoslo con el cuchillo? No. ¿Qué? Vale, do, dos. Dos. A lo mejor con el cuchillo si insistía, se rompía, gente. Más balas y un poquito más de dinero. Bueno, estamos tocadísimos y no veo una, ninguna planta roja, ¿eh? Tengo miedo, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo fijo, ¿no? Capítulo 2, finalizado. No, guardando. Bueno, está bien un guardado aquí, ¿eh? Si morimos, reaparecemos por aquí, al lado. Ojo. ¿Qué pasa? ¿Y eso? <ríe> y ese, a ver, amiga, te apartas Vale No tenemos nada de Nada, tío Vale ¿Las ratas darán algo? Imagino que sí A ver si puedo darle alguna Se aparecen, me cago en todo ¿Dónde está la ratilla, tú? Creo que las ratas pueden dar algo No sé por qué, tengo esa... Extraña corazonada Pues va a ser que no Ha dado dinero, ha dado dinero ¿Cuánto ha dado? ¿Otra menos? Mierda No te vayas No, hombre, no me hagas esto, tú No me hagas esto Que no me quedan muchas balas Voy a por la rata, ¿eh? Llámame loco, pero Aparta, aparta, Sheila Dame algo. Vámonos. 100 de oro. He gastado 4 de munición por... Ah, que hay otra más. Su puta madre. Aparta, Sheila, coño. Dame algo. Dame algo. Dame algo. Vale, 7 de munición que he gastado. Por 200 de oro. Que será poquísimo, en verdad. Creo yo. Vamos a recargar siempre. ¿Cuántas balas tenemos? Tenemos 10 escopetas Dámela, colega La escopeta como está A 5 balas Vamos a equiparla y vamos a recargar también, importante Y... Y por lo demás ya está Vale, bueno, espérate ¿Qué coño? Tengo esto, tío Que no me da cuenta Vamos a usarlo ¡No! Ah, que nos cura esto a los dos ¡Qué guapo! Vale Pues ya lo sabemos ya lo sabemos, vale, eso es súper importante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Alguien? No, no, examinamos Es el del equipo alfa Ya ha pasado a mejor vida Siguiente comentario, ya ha pasado a mejor vida, ok Va armado hasta los dientes, estas heridas no son de bala Claro, son de mordisco y cosas así Hombre Armado hasta los dientes tampoco creo yo que vaya, ¿no? Aquí tiene pinta de que baja el de la motosierra, ¿sabes? Buah, chaval, gente por ahí arriba. Qué mal rollo, tú. Vale, bien, bien, bien esto, bien esto. Vamos para arriba. Lo que molaría jugar multijugador, ¿eh? O sea... O sea, es que este juego se podía jugar multijugador online o, o también cooperativo... O sea, también cooperativo online Claro, yo lo jugué local Con un amigo en mi casa, ¿sabes? Qué guay Saltar, pero ¿cómo que saltar? Así, ¿no? Vale, bien, bien, bien Pillamos esto Y ojo, ojo el tesoro De tu Tancamón 300 300 y 400 Me esperaba 500, pero vale Nada mal Joder, ni tan mal, ¿no? Mil de repente Mil de repente, tú Bueno, puerta rota, importante Sí, sí, ¿qué cojones ha pasado aquí, chaval? Qué chungo, ¿este tío está vivo? Ojo, ¿eh? Hombre, Manuel, ¿qué pasa? Algo nos atacó Irving consiguió escapar. Perfecto, al que necesitábamos llegar. Era una trampa. ¿Cómo? Era un complot de la CIA. ¿Qué es esto? Bueno. Ojo, ojo. Ha dicho que es la clave del Toy Spin 5. Tienes que llevarla al cuartel general. Y tanto, ¿eh? Portamos la clave beta... Del Top Spin 5, gente Y del God of War 21 Importante, ¿eh? He visto a alguien pero ha huido Ya, ¿para qué tienes una pistola, amiga? Kirk, ¿me recibes? Alfa ha caído Es que Alfa ha caído entero en ¿eh? el equipo Vale, entendido desde el vehículo en el almacén Vale, vamos a un vehículo en el almacén Estamos, somos un armario, gente Somos un maldito armario De momento me encanta que no haya habido ningún romance ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, me ha acojonado, ha sido decirlo Para que me se agachara y tal, ¿no? Pero bueno ¿Oro? 300, ni tan mal, ¿eh? Me están dando más dinerito Vale, por ahí tenemos una puerta Por ahí es la puerta que hemos roto Y estos tíos nos reviven Importante eso, por aquí no tenemos más nada Y ya está Vale, vamos a pillar esto de aquí Pillamos Tío, la chica esta se ha llevado 10 de bala Y ahora la va a gastar tontamente Creo yo No tenemos nada, ok, vamos, vamos, vamos Vale, pasamos el segundo capítulo y lo dejamos aquí seguramente, ¿eh? Un ascensor oh. Funciona bien. Descender. Vamos a ello. ¡Qué guapo, tío! Me está gustando el juego, ¿eh? La verdad es que me molaría terminar el capítulo por el tema de mejorar la escopeta y esas cosas. Más balitas por aquí. Y a ver qué tenemos aquí. Tenemos mm, zonas diferentes, ¿eh? Ahora estamos más abajo todavía Y esa trampilla, tú Válvulas y tal Otro del equipo alfa Tenemos que buscar a Irving todavía Y tenemos que transmitir los datos de la beta del... <ríe> del Toy Spin Tenemos que ponerlo a buen recaudo, gente No podemos perder esto Otro cuerpo, mierda Es que no hay supervivientes, no, Irving es el único que ha podido sobrevivir Venga, venga, hazlo tú bueno, nada Ya lo hago yo Dinerito Y esto entiendo que está cerrado Necesito una llave Ok Pues vamos a por la llave aquí tendremos problemas, eh Tú sí sigues muerto, ¿no, amigo? Sí Vale, y esta zona, ojo, eh Esto es importante Vale, ¿quién tenemos aquí? Será un boss Un mini miniboss tenemos una caldera con fuego Tenemos más zona que explota y tal Y vamos a tener aquí bastante munición O dinero Vale, munición más 5 solo qué has pillado? No, no, no, dame la cura a mí, amiga Que tú te vas a curar Dámela, dámela, baby Gracias, estamos bastante llenos Vale, cuidado, no te quemes, amiga Que tú estás muy empana. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, aquí no hay nada Vale, me esperaba aquí algo Pero entonces era por aquí Ok, antes de pillar la llave Voy a Mirar qué hay por aquí Más dinero, más dinero No me gusta tener el inventario supercargado, tío ...no me gusta nada... ...de hecho tenemos 50 de tal... Pff. ...si encontráramos... ...encender... ...bueno, esto lo he pillado a recoger... ...ha recogido la llave del horno... ...¿de qué horno? ¿de ella? ¿cómo? ...aquí va a venir alguien, está claro... ...el horno, ¿y el horno para qué coño sirve? ¡Ostras! Entiendo que eso es para matar a alguien, ¿no? Yo creo... Sí, sí, sí, esto es para matar a alguien, gente. O sea, ahora nos encontraremos a algo... ...o a alguien... ...seguro, porque tenemos que irnos... ...tenemos que volver... Y aquí al usar la llave, fijaos, aquí va a pasar algo seguro Y vamos a tener que matarlo en el horno, está claro Aquí vamos a utilizar la escopeta, creo yo, ¿eh? Es que te quedas mirando, amigo, ¿esto qué es? Esto es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Absolutamente no me acuerdo de nada Madre mía a ver, tengo muchas balas. Es hora de gastar un poco, ¿no? De hecho, creo que le debería dar a Sheila un poquito de balas también. Creo que es lo que atacó al equipo Alpha, sí, sí. Igual sí, ¿no? Ostras, me recuerda al Resident Evil 7. Venga, hasta luego, Sheila. Ahí te quedas, ¿eh? Sheila Pavila. Vale, objetivo principal sería irme por aquí. Sheila, compañera, ¿vienes o qué? Sheila. Ah, que se había ido por el otro lado, la muy inútil. Bueno. Vale, buenísima. Vale. Vamos a tirar aquí una granada. No, no, no, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡Mierda! Sheila, ayuda mía. A ver, aparta, aparta, aparta, aparta, aparta. Aparta, Sheila, aparta. ¿Dónde está este? ¿Qué hace? ¿Te has equivocado de camino? ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Que va muy ligero. Ay, ay, ay, que hemos venido muy rápido, ¿no? ¿Por dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, qué guapo, tú. Ven, ven, entra, crack. Entra, vamos. Bueno, que eso tarda la misma vida en encerrarse, tú. Que eso tarda la misma... Ven, ven, hija mía. Tienes un poco de... <risa> sí, tienes un poquito, ¿eh? Si tuviéramos alguna... Le he dado, ¿no? Le he dado, le he dado, tío Le he dado a la mierda esa y no va ¿Por qué no? ¿Por qué no ha funcionado, tío? Si le he dado la palanquita de los cojones Para que espabile Nah, tío, y ahora no parece. Ojalá se metiera ahí dentro, tú. Bueno, vámonos. Me lo sabía, tío, que me iba a golpear. Porque es que a este tipo... Dale, ah No, tío No ha ido la palanca, claro Es que creo que antes no le di, ¿eh? Ah, que ahora se ha cambiado de lado Buenísima Corre Rechela, no, no me da tiempo, hijo de puta. A tomar a, a tu puta casa. Ojo, está adentro, eh. Ahora sí, ¿no? Muere, ¿no? Eso. Ha costado meterlo dentro Que flipa, ¿sí? Esto con dos jugadores Muchísimo más fácil Porque uno se queda ahí Es que pff, Con dos jugadores Muchísimo más fácil Ay, ah, que no, no me da nada el bicho De puta madre Ni me da dinero ni nada De puta madre Genial Genial, vamos compañera Madre mía, madre mía Vaya paliza que nos ha pegado Pero bueno, dentro que cabe está bien, ¿no? Hemos gastado la mitad de munición de... Bueno, incluso un poquito más De escopeta Si no me equivoco, ojo Recompensita Vale, ¿cómo vamos de tal? 29, tú 29 44, bueno unas 15, ¿no? Me han dado de munición. Tampoco ha sido para tanto. Compañera. Qué guay, tío. Muy guapo. Ojo es que esto continúa, ¿eh? Son largos los capítulos, me gustan. Tiene pinta de que va a venir el señor del hacha. O igual, ¿no? Una cámara, nos vigilan. ¿Quién nos vigila? ¿Alguien del automóvil? Vale, estos son los compañeros. Perfecto. ¿O no? Porque el de la izquierda es malo, ¿no? Vale, genial. ¿Qué era esa cosa? Bioorgánica. Ah, Irving. Irvin en Malo. Bueno, tranquilito, Chris. Vale, Irvin entonces es uno de esos dos del coche. Me parece bien they qué envidia. There's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is a top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. A left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't. Under the your mission stands. We can't afford to let him get away. Pues así es la de los mercenarios, tu vida no importa amigo, importa el objetivo. Vale, capítulo 2 completado, eh, lo vamos a dejar justo aquí. Eh, precisión un 72,9 como a mí me gusta, enemigo vencido 29. El archivo de BSAA se puede ver en la biblioteca, ¿vale? Tiempo, 40 minutillos. Rango, eh, 1000 puntos. Estupendo. Vale, el tema de los rangos y todo eso, entiendo que el tiempo es eh, muy lento, ¿no? Yo es que soy lentito, gente, ¿qué queréis que os diga? Soy lentito para casi todo. Vale, y vamos a ver ahora... Ojo, tenemos tesoros Qué guay, tío. Me encanta, me está molando mucho, tío. Me está molando mucho. Vale, eh... Organizar, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tenemos un montonazo de cosas. Tenemos tres de munición. Vale. Eh, esto yo lo dejaría. Eh, retirar. Retiraría otra quizás. Me la juego. Voy a retirar otra. Tenemos muchísima de esas. ¿eh? Luego de esta voy a retirar una más. Y balas, creo que voy a retirar o no. No lo sé, tío, si retirar balas o no. Pero bueno. Comprar, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la Ítaca, Ítaca es la nuestra, ¿no? Que cuesta 2.000 por si la vendemos lo que sea Luego tenemos esta especie de Uzi Que es la VZ61 Cuesta 2.000 Y no, eh, el chaleco de combate, ¿Esto qué, es? ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? Quiero vender las cosas para el chaleco de combate de verdad, quiero vender las cosas para el chaleco de combate. Cuesta 7.400 y te... Perdón, cuesta 10.000 y tengo 7.400. ¿Qué puedo vender, tío? Organizar. ¿Puedo vender esto por la cara? Vale, cada una es dos, O sea que... Muy poco, 88. Esto era 100. Y si junto... Chris, vale. Si yo junto dos de esta, combinar... Se vende por 400, ojo, en ¿eh? Que tengo un montón Vale, voy a ver si Primero esto se puede combinar con esto Ya no se puede, vale Pues lo combinamos con esto otro Y esto lo voy a vender Sí, luego lo necesitaré Hola Vender Ah, le da a salir, he eh, entendido Sí, ¿sabes? Vender 400 más, vale y este de momento también. Vender. Vender. Restauran 60%. Ojo, ¿eh? Ponía ahí. Y esto restaura, ¿qué? Vender. Re, es mucho más eficaz de ser combinado con otra hierba. Ok. Eso es muy útil siempre. Vale. Eh, de momento, ¿cuánto dinero tengo, tío? Estaría bien ver los... Los dineros y todo eso. Organizar. Vale. Tenemos también el tema de mejorar. Podemos mejorar y la potencia aumentaría hacia la... O oh. pasaría de 200 a 230. A mí esto no me convence en absoluto, ¿no? Es que solo mejora un, eh, un... 30, tío. Para eso mejoro la pistola. Que al final uso más balas y todo el rollo, ¿no? El porcentaje de crítico... Este es 1, capacidad 6. No mejora la capacidad ni nada. O sea que... No me convence mucho el tema de mejorar las armas. No sé si la siguiente mejora será interesante. Pero de momento lo vamos a dejar así. Eh, no tengo dinero suficiente Y esto vender costaba solo pf, Solo eh, 200 ¿Sabes? Por venderlo Luego con RT Tenemos esto que puede servir Y además que no sirve para otra cosa 2000 Vámonos Ya tengo dinero suficiente Cuenta con un retrato de una hermosa mujer Grabado sobre el marfil El trabajo artesanal es simple, Impecable Y luego por aquí tenemos el reloj antiguo Que parece caro Si funciona tendría algún valor si funcionase tendría algún valor. Ya cuesta 2.000, pero claro, aquí no me dice nada de poder juntarlo, ¿no? Con otras cosas. Vale, voy a vender esta de momento y lo otro no lo voy a vender, creo. Tendré lo justo para mejorar, para comprarme, organizar, comprar. Sí, lo justito. Vamos a comprar el chaleco de combate Proporciona pro protección en ataques cuerpo a cuerpo Puede llevarse con el chaleco antibalas Comprar Adquirido Vale um, Vale, lo he comprado Pero... Pero, ¿qué pasa? Proporciona protección en ataques cuerpo a cuerpo Puede llevarse con el chaleco antibalas Muy bien, pero... Mi pregunta ahora es... ¿Dónde está...? Aquí está, vale A Grace, por supuesto, que van a ser a quien van a agarrar Y a la otra la, la puedo yo salvar siempre Y... Vale, y esto lo tengo que llevar conmigo, ¿no? Entiendo Me gusta, vale eh, Munición de... tal. Esto no lo puedo yo mover Ah, mira, sí lo puedo mover, guay Vamos a... A colocar las cosas un poquito mejor Vale y la vida esta, no sé qué hacer con ella, tío. La verdad, yo creo que debería combinarla con... ¿Puedo combinarla con el abajo no? Vale, estupendo. Pues yo creo que debería dejarla... Me la debería quedar tal cual, ¿no? Por si encuentro una hierba roja o algo. O voy sin nada, tío. No lo sé. En cuanto a esto, lo podemos vender también. ¿Y cuánto cuesta? ¡100 solo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, vamos a... Vamos a... Mira, me voy a llevar esto. Vamos a ponérselo a Chris Y esto también a Chris Y esto lo voy a combinar de momento. Lo que no sé si combinarlo así. No, mira, lo voy a guardar. Que ahora mismo... Ahora mismo no nos sirve para nada, ¿no? Pues venga, lo vamos a mover. Joder, lo vamos a retirar. Y ya está. Y nos quedamos así, ¿sabes? Y yo creo que bastante bien para terminar el... El capítulo de hoy Lo dicho eh, La escopeta, como veis la potencia Ah bueno, ojo Ojo con la escopeta Potencia Cercana a la P Y si mejoramos Es cercana O sea, llega a la O ¿No? ¿No? Creo que sí. Eh, vale, vamos a ver la velocidad de recarga y la capacidad. Por ejemplo, la velocidad está justo en la L, ¿no? Vale, justo en la L. Justo en la L. Vale, yo creo que esto no tiene nada que ver. Ah, vale, aquí... Vale, vale, vale. Ahora lo estoy entendiendo. Lo rojo es lo que te mejora. Vale, vale, vale, vale. Lo rojo es lo que te mejora. O sea que podemos ir mejorando... Ostras, qué guapo. Creía que se mejoraba todo. Vale, eh, el crítico... Bueno, cuesta 5000. Vale, vale, vale. Vamos a mejorar la pistola, tío. Obviamente. Obviamente. Vamos a mejorar el crítico. Claro, que el crítico son 3000. Buah. Capacidad, recarga, potencia. Cuesta 2000, 1500, 500 la capacidad. Podría ser interesante la capacidad. No sé yo, ¿eh? No sé yo. A ver, bueno, cuánto dinero tenemos Por cierto, perdona que me lleve aquí Tanto tiempo, pero es que estoy Curioseando un poquito, tenemos 200 Solo, tío, vale, voy a hacer Un corte y voy a Y voy a ver si puedo vender El reloj este ya O, o no Vale, porque este Este lo he vendido, vender todo pone ahí Vale Vale, he mirado si se puede vender y tal Pero no me indica nada, así que Voy a venderlo todo, sí Vender, obtenemos 2.000 Y con eso 2.000 vamos a poder Mejorar alguna cosilla, ¿no? Quizás El crítico todavía no lo podemos Mejorar y la potencia sí que La podemos mejorar, pero es que me parece muy Escasa, ¿sabes? La potencia A ver, es 20 Más por bala, pero es que cuesta 2.000, es que es muy caro Prefiero mejorar el crítico que cuesta eh, cuesta 3.000 Y la de la escopeta cuesta Cuesta 5.000 Aumenta la posibilidad de disparo crítico a la cabeza. Bueno, es que no voy a disparar mucho la cabeza, ¿no? O sí. La munición también estaría guay. Sobre todo si no tuviéramos. Vale, voy a mejorar la munición, gente. Y diréis, Pablo, ¿qué vas a hacer, colega? Pues mira, voy a ver si funciona de esta forma. Yo tengo esto, se lo voy a dar a Shiba Porque no puedo... ¿Por qué no puedo cambiar, tío? Mover. No, no se lo puedo dar. Retirar. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y esto también lo puedo retirar. Guay. Vale, entonces. Esto, por ejemplo, se lo doy a Chris. Y esto lo mejoro. Y le mejoro la capacidad. Y voy a decir, sí. Vámonos. Fíjate que me ha recargado a 13. Madre mía, qué, qué hacker soy, gente Qué hacker soy, o sea, ahora tengo más 3 de bala gratis A ver, el problema también Esto se lo voy a dar a Sheva Y ya está Vale, pues creo que bien hecho, ¿no? Bien jugado en ese sentido ¿Esto lo podemos mejorar aún más? Sí, la capacidad otra vez Costaría eh, 500 Vale, sería interesante mejorarla En un futuro Cuando se nos queden sin balas, ¿no? Eh, velocidad de recarga no me interesa nada. Y la potencia... Bueno, la potencia es que cuesta mucho, como hemos dicho. Prefiero mejorar el crítico. ¿Sabes? Aumenta la posibilidad de disparo crítico a la cabeza. Es que lo prefiero mejorar así. Vale, una vez dicho todo esto, perdonad por el tiempo que me he llevado. Eh, a ver, a mí me gustaría ahora guardar aquí. Ya está. Pero bueno, vamos a darle a salir. Eh, vemos, vemos nada, ¿no? No hace falta hay que llegar, vale compañera vamos a dejarlo aquí gente, espero que os haya gustado como siempre, muchísimas gracias por verlo, por el apoyo y demás, eh, no sé si habré dejado una línea de tiempo abajo pero eh, tío, muy muy guapo el juego, muy muy guapo muchas gracias por verlo, como digo un saludo y hasta más ver adiós